Yo también, y lo lamento. A veces lloro por ti, lloro porque tus lamentos ya no me dejan vivir. Y me pregunto por qué, Lloras a cualquier hora Si de la flor, la luna y el sol Tienes la belleza, mi amor Cuando hoy brilla el sol Primero hubo tormenta No llores más por la tarde Sabiendo que hay otro día Yo también Y lo lamento A veces lloro por ti Lloro porque tus lamentos Ya no me dejan vivir Esta tarde No muy tarde te llevaré mucho amor, para calmar tus tristezas, para calmar tu dolor. Olvida la soledad, no estás sola, estoy yo. Yo estoy viviendo por ti y para ti Sobre y sabré donarte calor Yo estoy viviendo para ti Sabré donarte calor Look into my heart and see What my love You are to me Yeah Yo también y lo lamento, a veces lloro por ti, lloro porque tus lamentos ya no me dejan vivir.